Oye, no, él bajó una vez. Llegá para allá. Ahí carro, se metió a la puerta. Se metió a puerta. La cogían ahí. Y tú esa larilla la pían la ahí anoche, a, a, a las 5 de la mañana. Sí, sí. sí, no, yo no sé si ¿sí fue él. El ladrón fue él. Y se agarró. Ahí se metió ahora mismo ahí, se llevó a cerrar ese carro. Y ahí lo agarraron en la puerta, salieron con el rayo en la mano ahí. Eh, no, él dice que es de Villapay, Por ahí los guachimanes a través y él se tiró en el hoyo y los guachimanes arrancaban con el goidito, de calzo. Y entonces yo traje la varilla para acá, para que no se la fueran a robar. Para que el dueño me diera algo. Porque, el del hoyo sí. Pero el blanco iba solo corriendo. Sí. José. Sí, por ahí. No, yo soy el que acuido esto de todo el día. Sacando por ahí. por ahí. Se llegaron ahí, llegaron ahí Esa, esa, y ahí se la quitó No, yo entro al trabajo Como de costumbre, hoy entro de en una licencia médica Y parqueo el carro En el parqueo de, del trabajo Se entró un individuo, me dice una compañera que se metieron al carro Yo salgo y cuando salgo Eva, con el, carro, metido, el radio del carro Metido dentro de la cha chaqueta ya fue detenido. vamos sí. a ponerlo a Sí, voy, ahora para... voy a grabar para y puedo ¿Cómo es el nombre tuyo? Daniel Polanco. ¿Sí?